Desde Unidos Podemos hemos lanzado una ofensiva institucional para exigirle al gobierno de M. Rajoy que garantice el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española y también en diferentes tratados internacionales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha dictaminado que el Estado español ha vulnerado el derecho a la vivienda y le ha exigido el cumplimiento de sus obligaciones. Entre esas obligaciones está la aprobación de un plan que garantice el derecho a la vivienda a las personas más necesitadas. Pues bien, el Gobierno aprobó el viernes el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Este plan es un plan que resulta una verdadera burla para la ciudadanía española. Es un plan fantasma que carece de financiación. Solo dedica eh, 350 millones de euros a garantizar el acceso de los jóvenes, de los mayores y de las familias eh, españolas a, a una vivienda adecuada. Por lo tanto, lo que dedica son realmente migajas a garantizar un derecho social fundamental. Con este plan, el Gobierno renuncia definitivamente a garantizar el derecho de los españoles y españolas a una vivienda digna y lo deja todo en manos del mercado. El resultado ya lo conocemos, ganancias para unos pocos y proyectos de vida rotos o estancados para la gran mayoría social. Para denunciarlo, hoy presentamos en el Senado una moción que insta al Gobierno a garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. No podemos permitir que la vivienda siga siendo un bien de lujo y no un derecho al alcance de todas las personas.